Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Ya estamos en el Café Caliente y tenemos la visita de Richard Apolinal, todo conocido como el Chimi loco, es decir, el hombre que corre como un loco. Es eso. Bueno, ha traído consigo una, una forma de vida, de, de atletismo, ejercicio y fines, que con él vamos a hablar porque tiene una propuesta o hazaña, el próximo 31, aquí en san francisco ¿verdad? Eh, buenos días Richard. buenos días buenos días gracias buenos por días, una vez más como todos los años eh, llegar a este programa que uno toque de queda a esta hora gracias. ¿Qué te motiva a ti este nuevo desafío de 206 vueltas eh, a, a, al parque mira siempre ha tenido un, un objetivo <coughs> claro y preciso Prácticamente nosotros somos la provincia de Duarte. Nosotros como provincia, en honor al padre de las patrias, eh, se ve un poco de que tú no hagas una actividad en el ámbito deportivo porque se le lleva en el día de Duarte, se hace un desfile extraordinario aquí en la provincia. Se le lleva arreglo floral al busto de Duarte. Pero en el ámbito deportivo no se hace nada. Cuando él cumplió 200 años, un grupo de amigos eh, tratamos de llevar este proyecto para que se hiciera algo en el ámbito deportivo que llamara la atención, pero con el objetivo de rescatar los valores que hicieron grande el padre de la patria. Unos valores que se han perdido ahora y prácticamente la sociedad no lo está captando, principalmente la juventud. Esos valores se han perdido. Respeto, honestidad, responsabilidad, una serie de sin número de valores que no se está poniendo en práctica. Con esto hagamos un llamado en el ámbito deportivo, en esa actividad. Y este año es algo muy especial. Este año, los distritos de todas las escuelas dentro de la ciudad mandarán 5 a 10 atletas o estudiantes, resaltando uno de los valores que hicieron grande al padre de la patria. Esos niños correrán conmigo, resaltando el valor, honestidad, y se va a hacer una semblanza allá porque esa escuela va, tiene ese valor. Y los niños harán el recorrido de 5 a 10 vueltas conmigo. Eso es algo muy importante para que se vaya captando en la sociedad que en el ámbito deportivo tú puedes aportar a San Francisco de Macorís con algo constructivo. Porque habemos muchos macorizanos que nacimos aquí, que queremos a Macorís, pero no aportamos nada. Y en el ámbito que usted esté, no importa en la rama que esté, usted puede aportar un granito de arena en desarrollo de San Francisco de Macorís. Y Francis... Su, cuando yo comencé en los Chimichurri en el 1977, abrieron la universidad donde están. Sí. Era cliente mío. Es cierto. Y se juntaban ese grupo de jóvenes y tenían una idea. Se hablaba solamente de estudio, de, de la materia que ellos estaban dando. Y no se hablaba de tanta criminalidad y violencia como se habla ahora. Y se caminaba tan libre. Se, eh. Libremente. Y no había esos problemas. Y el hobby era el cine Carmelita y el Perabi. Yo sí. me iba a pie de la calle 5 al parque solito, de tres veces al día. Yo salía con el dinero del, de los chimis, porque llené el área del chimis, se hizo famoso. En la universidad se, estaba con muchos estudiantes que eran de la vecina isla de Puerto Rico, y comenzaron a probar el chimichurri y el hamburgues. y se hizo famoso. Después puse el chisbergue, que era con el queso, y le gustaba más. Y esas personas comenzaron a hacerse clientes de mi, de mi negocio. Y se ha vivido un ambiente sano, no un ambiente como hoy. Mira Richard, qué interesante la propuesta, porque incluyes el tema de la memoria histórica del pueblo dominicano y sobre todo referente a Duarte, que tiene más de que todo un un ideario que hemos debido de mantener vivo para así tener una república con menos tropiezo pero no han ido sacando un poco esa iniciativa de jóvenes y tendrán alguna parada referente o iniciarán haciendo alusión a uno de esos idearios de duarte en cada parada sí en verdad sí, porque también ahí vamos a resaltar algo muy importante, que es la batalla del 30 de marzo. Ah, muy bien. Ahí hay unos expertos que van a hacer una semblanza de historia para re, eh, recatar algunos datos sí. para que la, el estudiantado y la persona que estén ahí puedan asimilar Excelente. el porqué la batalla del 30 de marzo. Ya. Y qué importancia tuvo en ese tiempo Porque si tú te das cuenta Ahí vamos a resaltar algo muy importante Principalmente yo Que es nuestra dominicanidad Excelente eh, Ahora tenemos una invasión Nosotros nos fuimos invadidos e Hicimos la, la restauración y la Va, batalla Vamos a permitir que nos traigan el cafecito sí. Ay, sí, sí. Felicia excelente. nos trae un cafecito excelente en este sí. momento bueno. Buenos días Felicia tiene su cafecito ah. de aquí, es famoso. Sí, sí, sí. Bebé. sí, sí. O sea, luego bien. Con, Tiene con, un sabor luego con único, la mañana hecho y... con mucho amor. Saludos. Ya me ha enseñado a, a tomarme café, que no tomaba café. Ah. <risa> y me han dado todos los días un poquito de café. Pues ya, mira, me ha acostumbrado al cafecito. <risa> <risa> Tú sabes que eso me pasó a mí aquí. <risa> Entonces hablaba de la semblanza del sí, mira, de Sí, mira, resaltamos la dominicanidad. Uh -huh. Si nos damos cuenta ahora, con años anteriores, cuando se... Surgieron esa batalla, ahora hay maitiano aquí que cuando la batalla. Pues Definitivamente. Aquí hay maitianos, ahora un millón y pico de haitianos. Entonces nosotros tenemos que resaltar en un evento deportivo nuestra dominicanidad. Y decir en lo que sabemos que es el deporte. Que también es, no estamos de acuerdo con lo que está pasando en nuestro país. Sí. Y resaltarlo en eso porque aquí hablamos mucho, pero no hagamos muy poco. Sí. Una bueno. pregunta, ¿200 cuántas vueltas? 206. En honor, sí, a, al, al aniversario. Al sí. aniversario, al 30 de marzo, y resaltar al, al Patricio, sí. y los valores patrios, ya entiendo. ¿Cuántas vueltas, cuántos kilómetros significan 206 vueltas? A... Honestamente, son 85 kilómetros. Eh. Tú sabes que lo normal... Para correr un maratón son 42. Ya después que una persona corre por encima de 42, su vida de riesgo tiene que tener una buena preparación física, mental y espiritual. Porque el momento que tú hablas con Dios, tú te transformas. Porque el momento que llegan calambres y dolores internos, cansancio en los brazos, las piernas, y tú comienzas a tener un diálogo mentalmente, para acercarte a Dios. Excelente. Y Él te da fuerza, dame fuerza, dame voluntad para lograrlo. Tú sabes que me están... Esto es un compromiso y tú me das la fuerza y el valor para hacerlo. Amén. Y tú Qué ahí hay... trata de controlar. Excelente. Qué Son excelente. valores que hay que resaltar. Entonces, ¿van a participar cuántas escuelas? Eh, hasta ahora, tenemos el licenciado Francisco Miguel Herrera, profesor y director que tiene confirmado más de 15 escuelas que estarán ahí, hasta ahora. Excelente. Pero ya mañana, en el distrito 0607, me dan todos los datos de todas las escuelas, porque también esos niños hay que reconocerlo, el esfuerzo, y hay que motivarlo, porque ese es nuestro objetivo, tú vas a morir ahorita, y tienes que dejar algo constructivo, que la nueva generación te recuerde a ti con algo importante, Tú decías pues, que van a enarbolar valores. Sí, sí. Mientras ellos van corriendo. Ellos van todo. detrás de mí, enarbolando la honestidad, la responsabilidad, eh, el respeto a los demás, porque hay una frase muy buena, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Pero en verdad, sí, eso lo se viola diario. Lo practicamos, lo practicamos. Se viola diario. Mira, una cosa, sabemos que Telenor está a la vanguardia constantemente y nunca deja pasar acontecimientos de su comunidad y de su gente. Eso es así. Por eso tú estás aquí. Sí. Pero, quienes aparte de Telenor, están apoyando esta iniciativa? Ya sabemos que las escuelas que van a estar están ahí, pero el ayuntamiento, el área de deporte te está apoyando, la gobernación... Educación, la regional, ¿no? Sí, mira, esas instituciones ya hemos mandado cartas. El ayuntamiento lo aprobó para cubrir parte de los gastos. Porque tú sabes, y ustedes son testigos, que montar un evento no, tiene... eh, se lleva un dineral. Sí. Agua, energizante, comida, ahí viene la ME, ambulancia, un personal que estará ahí, médico velando por cualquier sí, inconveniente claro. y en verdad necesitamos el apoyo colectivo eh, el general Luis Murdo eh, siempre ha apoyado esta actividad los bomberos, va a mandar un personal bomberitos estarán en cada esquina AME estará regularizando el tránsito en cada esquina uh -huh. porque yo lo hago los 27 de febrero, cierro ...para coordinar... ...pero este año... ...por el problema económico... Eh, ...no podía hacerlo... ...y también... ...porque... ...yo... ...prácticamente Telenor... ...es la cabeza de este evento... ...he transmitido en el Canal 56... ...y algunos... ...casas comerciales... ...uno le vende el proyecto... Sí. ...para que apoyen... ...y su anuncio lo pasamos en un cintillo y tratamos de recuperar. De publicidad, de publicidad. hay un acontecimiento que atrae sí. la atención. Ahí está el caballo de fuerza que es Troy William, ya. que es el hombre encargado para comercializar esa, esa actividad. Y estamos muy orgullosos del equipo y de algunas instituciones que en verdad se han acercado a nosotros con el interés de ayudar y de aportar. Ese día comenzaremos con un grupo de Zumba, más de 50 mujeres bailando zumba en el parque. Ahí, palabra de bienvenida, a cargo del licenciado Wilge Brito, ah, estará ahí con nosotros. Cargado y un de deporte sin número en esta de, zona de, de sí, Minet. el departamento de, la, de deporte sí. de, del ayuntamiento. Y este evento es prácticamente el ayuntamiento que lo monta, ¿sabes? Es okay. frente al ayuntamiento. Okay. Ella eh, está la tarima. ya pues, Y aportan para uno cubrir gasto de eso. Hay mucha gente que se cree que eh, esto lo hace uno como un comercio, señores. Arriesgar la vida y aportar. Porque aquí comercializan todo de una manera negativa. Pero el deportista tiene, eh, cuando alcanza un nivel que sale de amateur y de las, en los clubes, sí. tiene una etapa que es para subsistir. Sí. Participa en eventos. Y que le beneficia pecuniariamente para subsistir, Mira, eso no es malo. La ultradistancia aquí no la ayuda, ni está en el Comité Olímpico. Yo fui a hablar con, con Mejía, con Luisí Mejía, para ver cómo él me inyectaba, y dice, bueno, lo que tú haces solamente está en los países desarrollados, porque es un evento de alto rendimiento, y todavía el Comité Olímpico no tiene eh, la escogencia de ese tipo de actividad porque es costoso. Este año yo pienso hacer en diciembre una actividad para un récord mundial, saliendo de Montecristi a terminar en Punta Cana, sin dormir y sin parar, tres días. El récord mundial es 80 horas. Yo pienso hacer menos de 80 horas. Corriendo, no puedo, no puedo pararme. Puedo caminar, trotear, busca, correr. busca eh, entrar a un récord Guinness? Sí. ¿Y cómo...? Eh, usted... Y ha mandado la propuesta. Sí, ya. sí, ya estamos haciendo todos los trámites a nivel internacional para eso. Y tenemos ya la ayuda. Y no, pero no ha tenido la respuesta aún de iniciar la evaluación. Sí, ya tenemos respuesta de los Guinness. Ellos están dispuestos. Pero oye, ¿con qué condiciones ellos trabajan? Ellos nos dicen que ellos van a mandar dos técnicos una semana antes. Pero yo tengo que cubrir todos los gastos de ellos. Ya. Para ellos cubrir y pagarle los vuelos. Entonces. Para hacer esos enlaces, yo tengo que buscar casas comerciales claro. que me ayuden para yo cubrir esos gastos al Senado de la República, eh, a los diputados, porque aquí... ¿A la, la política, presidencia? A la presidencia. Bueno, la al, al Ministerio de Deporte, También al Ministerio de deporte También empresas nacionales e internacionales también. Pero hacer un evento aquí es fuerte. Ya. Marco Díaz nos vimos en Estados Unidos una vez y él quiso llevar la propuesta... Cuando él dio dos vueltas a Manhattan, sí. nadando, él quería que yo diera dos corriendo, que eran 100 kilómetros, porque la ciudad de Manhattan entero tiene 45 kilómetros y algo, la ciudad sí. entera, por todo Riversar y, y, el, el y el río Justo. Entonces él quería que yo diera 100 kilómetros. Y lo llevamos al Comité Olímpico, lo llevamos a Jay Payano, que era ministro de deporte, y ese no se pudo hacer porque no había recursos. Pero bueno, pues algunas veces nosotros, los deportistas de aquí del Cibao, abrir paso en la capital se nos hace más difícil. Óyeme, lamentablemente. Eh, tú eres un atleta de ultradistancia sí, ¿Hay sí, otros sí. atletas de ultradistancia que se estén preparando para no, poder ellos recuso. continuar con la antorcha del Chimilo? Sí, sí, sí, sí, mucho. Y ahora se hizo una competencia de... De San José de Ocoa hasta Constanza, 100 kilómetros, ahora de otra distancia. Fue todo un éxito. Participaron casi 120 corredores nacionales e internacionales. ¿Y cuántos llegaron? Llegaron como promedio de 30 y algo. Bueno, o sea, pues entonces invite el próximo domingo. 31 aquí en el Parque Duarte. Ya ustedes saben, a partir de las 8 de la mañana estarán los corredores Los Fuertes, eh, los super 56 lo vive más en eso de, de Javier Gas, sí. eh, los fuertes son de, de el doctor Johnny Peralta sí. y 56 estarán ahí participando en esa gran actividad esto es un toque de queda gracias a ustedes por darme la oportunidad bueno, que tenga y... éxito Suerte y muchas bendiciones y es, para usted. Y éxito en este nuevo desafío. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes gracias por permanecer ahí. No se muevan porque hay más contenido en de mañana.